Planteamos no solo múltiples problemas porque se nos ocurran, sino que intentamos plantear problemas de actualidad. Y siempre sobre contratos, variamos todos los años los contratos, pero además incorporamos aquellas eh, novedades que pueden destacar de las últimas modificaciones legislativas, o en este caso, en este año, entre otras, en el reglamento de la incorporación del árbitro de emergencia. Con ello buscamos que la formación de los estudiantes que vienen de cualquiera de las universidades sea lo más completa y lo más actual, lo más moderna.